de lo que está sucediendo con el COVID aquí en la República Dominicana. Ahí podemos ver, eh, tenemos ya eh, la, el boletín número 400, 489, este boletín que dice que eh, a nivel nacional tenemos un total de infectados de 338 mil, 291 casos de personas infectadas hasta la fecha, según el Ministerio de Salud Pública. Casos nuevos, señores, qué bueno. Y, y para el viernes, señor eh, Atención Producción, vamos a tener el resumen de la semana que ha bajado y vamos a hacer un resumen comparativo del mes de junio y este mes de julio, a medida que se van aumentando eh, las personas inoculadas con las. 2 12. Ha ido bajando el tema de los casos nuevos. Fallecidos acumulados, señores, vamos a llegar, yo se lo dije, je, vamos a llegar sobre los 4 o 5 mil. Pero yo espero, yo espero que esta reapertura que tenemos, que ahorita voy a hablar de eso, no afecte a que haya un cuarto rebrote en República Dominicana. Total de nuevas defunciones, solamente una a nivel nacional y un total de recuperados de 282.841. Vamos para una de las provincias, señor director, por favor. Ahí tenemos la provincia del Distrito Nacional. Tenemos ahí en esa provincia apenas eh, 92.897 personas infectadas hasta la fecha. Casos nuevos, 68. Qué bueno. El Distrito Nacional, que tenía un rebrote importante, ha bajado, 68 nuevos casos. Total de fallecidos acumulados hasta la fecha tenemos 626 eh, con 0 nueva defunciones. Recuperados, 86.061 recuperados. Miren, eh, tengo, tengo la información que el presidente de la República, Luis Abinader, acaba de colocarse una tercera dosis. Eh, realmente tenemos aquí ya los datos, pero la imagen, eh, porque eh, eh, algunos periodistas lo, lo abordaron sobre lo que es, eh, eh, o sea, sobre lo que es esta segunda, tercera dosis que se ha puesto el presidente Luis Abinader. Y, y lo abordaron porque realmente hasta la fecha, hasta el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud no han dado el visto bueno de que sea necesaria una tercera dosis. Ojo, ya países como Estados Unidos, Europa, están analizando una tercera dosis de refuerzo, con un cruce de vacunas para que las personas tengan una mayor protección. Hasta ahora, los organismos que tienen que ver a nivel mundial no han dado el ok, Dicen que están en análisis y en prueba. Bueno, eh, mire, señor director, le estoy enviando eh, para que inmediatamente, desde que, desde que le llegue el video, porque me lo acaban de enviar nuestros reporteros desde el, la ciudad capital, el momento, esta mañana, eso es calientito, esto es primicia, ¿eh? Primicia. De aquí adelante usted lo va a ver en los diferentes medios nacionales, estas imágenes donde el presidente de la República llegó a inocularse con la tercera dosis eh, del de covid Recuerden que al principio, mucha confusión, él decía que no era necesario dos dosis porque a él le dio el COVID y que tenía anticuerpos bastante importantes. Eh, luego, cuando llegó el afán, bueno, la, la, la, eh, eh, ya la, la segunda dosis se la colocó y la tercera dosis acaba de colocársela el presidente eh, de la República. O sea, vamos a ver si, porque me lo acaban de enviar, vamos a ver si le puede llegar a tiempo al señor director, creo que ahí ya le está llegando, señor director, para poner esas imágenes exclusivas en el momento que el presidente recibe la tercera dosis contra el COVID y hace un llamado para que las personas, eh, bueno, vayan a vacunarse. Que vamos dentro de, vamos bien, vamos bien con el tema. Hoy, precisamente, hoy miércoles 21, comienza ya prácticamente el levantamiento del toque de queda en todo el territorio nacional. Eh, hay que mencionar que el toque de queda empieza hoy a partir de las 1 de la madrugada hasta las 5 de la mañana. O sea, ya hoy, eh, que no le veo sentido, o sea, que de 1 a 5 de la mañana, o sea, son cosas como que ya, yo lo he dicho desde el principio, el presidente debió anunciar el levantamiento del toque de queda, o sea, cero toque de queda. Porque ya no hay control, ya esto es la campaña que yo tengo personal, Roberto Neris, es individual, individual. ¿Usted no quiere vacunarse? Bien. ¿Usted quiere vacunarse? Ahí están disponibles las vacunas, muy bien por el gobierno que están disponibles las vacunas. ¿Usted no quiere usar mascarilla? Bien por usted. ¿Usted no quiere parar el teteo y estar metido en aglomeraciones de personas sin la debida protección? Bien por usted. ¿Usted quiere llevarle el COVID a su abuelita, a su mamá, a su hermana, a su tía, a su casa? Bien por usted. Ya esto es un asunto, señores, individual, de cuidarse y protegerse con el COVID. Por ejemplo, en la provincia de Altagracia, 70% vacunado el levantamiento del COVID. ¿Pero qué pasa? En la provincia de La Tarracia hay menos de 10 camas UCI, que es lo que yo siempre, nunca comprendí, y se lo decía al mismo ministro de Salud Pública, tanto a, los, a todos los que han pasado desde el gobierno del PLD, de que esos, esas estadísticas son promedio Hay provincias que tienen 10 camas COVID y tienen 10 camas COVID utilizadas, entonces ahí está el 100% de camas COVID. Entonces cuando lo aglomeramos, por ejemplo en la ciudad del Distrito Nacional, hay mucho más cama COVID disponible. Entonces, son unos números que yo nunca entendí. Pero bien, eh, vamos a ver, señor director, en el momento que llegue el presidente de la República, Luis Abinader, a inocularse con la tercera dosis. Normal, como debe de ser, el proceso, él va donde las jóvenes le pasan su cédula, sus datos, ellas llenan su planilla, llenan la tarjeta de la tercera dosis y luego él procede ya. A vacunarse. Vamos a ver, señor director, esas imágenes. Hoyito, sin ah, sí, sí, sí. no? Mira, no, cámara. Luis Abinader donde eh, va a recibir la tercera dosis recordemos que él se puso la primera y la segunda dosis eh, de la Sinovac en este caso eh, él va a recibir eh, la tercera dosis de la de la vacuna Pfizer eh, eh, Abinader se fue a vacunar o a inocular en el liceo Benito Juárez del sector Cristo Rey del distrito nacional eh, mientras que la primera dosis eh, le fue suministrada el pasado 5 de mayo en el Club San Carlos, de manos de la enfermera Yolanda Saturria. Desde hace varias semanas el gobierno promueve esta tercera dosis y qué bueno, qué bueno. La, la vicepresidenta Raquel Peña eh, confirmó eh, que anunció el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, de que el país se aplicará una tercera dosis de vacuna contra el COVID como refuerzo. Eh, o sea, que ya en República Dominicana es... Oficial, una tercera dos. Oficial no significa que es obligatorio. Estamos claros, y el presidente Luis Abinader lo entendió y lo ha entendido. Organismo, eso es, hay un acuerdo eh, internacional eh, eh, que no permite que las personas sean obligadas a ponerse eh, vacunas principalmente o otros experimentos que estén en fase en fase de, de prueba. Todavía, señores, las primeras vacunas están en fase de prueba para ver si pueden reforzarla para que pueda combatir las, prime, las, las diferentes variantes del COVID. Fíjense que tenemos una variante delta que es la que está eh, más agresiva. Así que eh, ahí estamos viendo eh, en ese momento. Eh, les mandamos un segundo video, señor director. Cuando eh, el, el presidente es... Eh, abordado por nuestros periodistas eh, y le dicen en la pregunta que muchos eh, se han hecho todavía no es oficial una tercera dosis y un cruce de vacunas, por ejemplo en este caso él tenía las dos Sinovac y ahora se pone una Pfizer de refuerzo, vamos a ver el siguiente video señor director ah, ok eh, vamos a ver si si le podemos eh, enviar el siguiente video al señor director, eh, porque me gustaría que ustedes escuchen de, del mismo presidente de la república cuando le preguntan el tema de por qué la tercera dosis, si la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la OEPS, Organización Panamericana de la Salud, todavía no han dado el ok para una tercera dosis y más el cruce de, de las marcas, ahí vemos que no entiendo, oigan bien, y esto es una crítica personal, presidente Si él iba a inocularse ¿Cómo va con chaqueta y camisa? Debió de ir más cómodo Como lo hizo la, la otra vez No entendía ahí el, por qué el presidente eh, se, Va eh, de esta forma a inocularse Debió de ponerse la, algo más cómodo Una chaqueta y una camisa en eh, mangas cortas Pero bien, ese es el presidente Él sabrá y sus asesores pero yo entiendo que debió de ir más cómodo, si es que estaba en su, en su programa eh, del día de hoy, que no lo recibí el programa del presidente para inocularse. Si ahí estamos viendo. Vamos a escucharlo ahora, señor director. Eh, la declaración es breve que dio el presidente mientras se inoculaba en el día de hoy. Repito, hoy en el Liceo eh, Benito Juárez de Cristo Rey, eh, la segunda dosis de Pfizer, el presidente de la República acaba de ponerse. Escuchemos. de más de la primera vez. Yo quiero que no se queden dominicano y una dominicana compartiendo. Eso es lo que nos va a llevar a la normalización. Y la normalización es lo que nos va a llevar al crecimiento económico que debe de producir empleo. Empleo, y sí, más empleo que lo que necesita nuestro país. Por lo tanto, la salud nos lleva a una mejor economía. Y les reitero, del proceso de vacunación que continúe haciendo para ser el ejemplo mundial de terminar una vacunación prácticamente total de toda la población. Presidente, no, no, no, las recomendaciones... A ver, aquí yo estoy en un ángulo ahora que no me puedo. Eh, y hoy tener que ser ya tener, la primera vez ya en un año que se totalmente. también si vamos a tener la apertura, el tránsito, el mar, pues todavía, hay presidente, presidente a conocer el protocolo. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la, de la Salud para quien ha tenido COVID-19 es de una dosis, ya usted va por tres. Las recomendaciones de los estudios científicos para quien ya tuvo COVID-19 es de una dosis, ya usted va por tres, no, no es esto eh, una mala señal o peligroso para no es mala señal porque lo que sencillamente estamos fortaleciendo la inmunización. Todos los eh, médicos que nos han recomendado nacional e internacionalmente, pues dicen que esto solamente agrega mayor protección. Estamos en una pandemia. Nada de lo que había de las medicinas que se habían aprobado, incluso las vacunas están aprobadas de emergencia. Y han dado el resultado que hemos esperado. Gracias, Gracias. muchachos. Un Gracias. Gracias. Está preparado? pudieron observar? Esto es... Eh, esto es... Una primicia, el presidente de la República, Luis Abinader, acaba de colocarse esta ocasión la tercera dosis de Pfizer. Ya anteriormente se había colocado la primera y la segunda de Sinovat y esta ocasión la Pfizer. Lo hizo en el Club San Carlos del Distrito Nacional. El último, eh, la última dosis se la colocó en el Liceo Benito Juárez, en la ciudad capital.